Estamos en la Ciudad de México y rentamos el cuarto de una amiga. Nadie nos rentaba porque no teníamos un aval. Con el COVID empezaron a llegar los recibos muy altos. Además, al principio de la pandemia usaba 500 pesos para ir al mercado. Ahora uso 700, pero compro lo mismo. Acabábamos de pagar nuestras deudas a crédito que teníamos, pero estamos muy justos, no tiene sentido. Solo somos dos adultos y dos gatos y con los 11 mil pesos que ganamos, los 3.500 pesos de renta, los recibos, la comida, la gasolina, donde se van 500 pesos cada dos semanas o tres, se nos hace todo muy complicado. He estado intentando sanar las finanzas, pero no he podido.